Bueno, Sergio y Natalia son una joven pareja que apuestan por San Pedro Alcántara y abren su negocio, una pastelería para endulzar, no a todo. Bueno, pues felicidades Muchas por gracias. este proyecto. Cuéntame un poquito cómo se te ocurre, <ríe> cómo se te ocurre pues, invertir aquí. Sí, vamos a aquí negocio. Bueno, llevamos muchos años de experiencia de hostelería. Tenemos restaurantes en Ucrania, en Austria y ahora ya llevamos 7 años en España. Hemos tenido una pastelería pequeñita en Marbella. ...pero el tema de COVID hemos cerrado... ...pero tenemos como una tienda para venderlo... ...sin mesas, sin nada... ...y ya después de dos años ahora... Vamos, ...pensamos empezar otra vez y... ...ya, aquí tenemos esta, nuestra local... ...¿qué tipo para... de producto vaya a tener?... ...¿son típicos de tu país o una no, no, mezcla eso... internacional?... ...los postres mundial, vamos... ...más de, de Francia, de francés, de Bélgica... así ...por ejemplo, dime la estrella, qué dulce... Sería la estrella aquí? De... Bueno, son muchos, la verdad que eso es mejor preguntar a las pasteleras. todos los días y probarlos todos, ya, eso... ¿Cómo se... <risa> <risa> eso es lo mejor. ¿Cómo se llama la pastelería? sablis Subli... Subli... Subli... ¿Por qué este nombre? ¿Qué significa? Es porque mi familia, mi apellido, sablis por mí, pues por... bueno, por nuestro apellido, sí. Ya, ya. Sí, sí. sí. sí. sí. sí. Si sí, pasamos dentro por y favor, vemos los claro, productos, aquí está ¿no? está su casa, y por nos favor. nos un poco. ha ah, claro. bueno, venido el y todo, a darle la, la, la bebida, Tenemos ¿no? equipo de Ucrania. Bueno, ya me está vuestra carta, ¿no? Ya que estamos aquí, que estaba viendo que la estabais poniendo. Sí. Es la carta, ¿no? La por carta. ejemplo, hablar un poco, que conozcamos un bueno, poco de la... Bueno, eso es la carta de la de la que bebida. vamos a tener desayuno, sí, desayuno. unos. Uh -huh. Vamos a tener de crepes. Ajá, las que le y con todo, salado, ah, dulce. La vamos crepes, a hacer de altísimo. Oh, qué buena Eso pinta que por la tarde puede comer con mm, copita de vino, vamos, un platito de queso, un camembert y no una, una heleda. Y vuestros café que ya veo que tiene eh. varios tipos, ¿no? Varios no, tipos ¿no? y es ...mejor café aquí por la zona... ...hay que, probar, no hay que probarlo. probarlo... ...vamos a entrar dentro que está el Teniente Alcalde... ...y lo vamos a entrevistar también... ...vamos a pasar enhorabuena, felicidades... ...que te hagáis pues sí, mucho éxito... ...que lo merecéis... ...gracias por apostar por San Pedro... Gracias. ...saludamos al Teniente Alcalde de San Pedro... ...Javier García... ...que ha venido también a darle su apoyo, su energía... ...aquí a un negocio más que abre en San Pedro... ...para endulzarnos a todos... San Pedro, San Pedro. Eh, ...para endulzarnos a todos con un nuevo negocio... ...que es un motivo de enhorabuena y de satisfacción... Un, ...una pastelería, una pastelería que además se, se va a ubicar... ...con la inauguración hoy en la, en la avenida, la céntrica avenida Pablo Ruiz Picasso San Pedro... ...que es una avenida muy comercial, muy transitada y que realmente va a ampliar... ...la oferta de restauración y podemos decir cafeterías de San Pedro Alcántara... ...pero un motivo de satisfacción es que se abra un nuevo negocio... ...que haya unos emprendedores, pero aquí hay un segundo motivo de satisfacción... ...el segundo motivo de satisfacción es el hecho de que lo abre una familia ucraniana que hay que recordar que están pasando por una situación terrible, como el hecho de sufrir una guerra como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, y en este caso decir que abren este negocio arriesgando también, podemos decir, su, su capital, y, pero a su vez también generando riqueza y generando empleo, y teniendo en cuenta que este empleo utilizan a personas ucranianas refugiadas, que realmente es muy importante, porque yo creo que esta es una muestra de cuando hablamos de la inserción ...de personas de otros países y de refugiados, en este caso, como víctimas de una guerra... ...es importante decir que demuestra que la inserción es posible... ...y demuestra que las personas cuando sufren problemas tan graves... ...como ser una guerra, se pueden levantar y pueden salir adelante... ...y estas familias y los trabajadores que están con ellos... ...lo demuestran, por tanto yo lo que le pido... ...a los vecinos de San Pedro es que acudan a su pastelería... ...que prueben sus productos, que se tomen su, un buen café... ...y en definitiva le deseo la mejor de la suerte... ...y fundamentalmente que de una vez por todas acabe la guerra en Ucrania. Qué unión de todos los sanpedeños que vienen a darle el apoyo... ...a un nuevo empresario que aunque... ...no son de aquí, nacidos aquí... ...pero qué bien acogida que ha tenido... ...ya me decía él... ...que se siente como uno más de San Pedro. De Hombre, aquí en San Pedro y en nuestra ciudad de Marbella... ...tampoco se le pide el carnet de, de San Pedreño ...ni de Marbella a nadie... ...todo el mundo bienvenido... ...todo el mundo que quiera pues apostar por la ciudad... ...en este caso pues un, con un nuevo negocio... ...que da pues vitalidad a una zona... ...que también hacía falta también... ...y que es un local que siempre ha tenido mucho éxito... ...y ahora pues pasa a otra etapa... ...que seguramente tendrá éxito... ...y además esto es un fil de frejo de lo que es... San Pedro en este momento pues un centro de, de emprendedores, un sitio donde hay muchas oportunidades, donde cada vez la gente invierte más de diferentes lugares del mundo porque piensa que es un sitio maravilloso y que tiene mucha rentabilidad su negocio. Mucho muchas gracias. caballo mucho de Muchas gracias. Me conoce niño y la tarde, porque tú has muerto para siempre. Así me siento, así me siento cuando te veo venir. Así me siento, así me siento yo. La música no nos puede faltar nunca y con quién mejor hacerlo que con ese grupo Flamencura que los vamos a presentar aquí en esta inauguración de San Pedro de Alcántara y ya hemos estado escuchando los ensayos y me ha gustado mucho lo que he escuchado. Bueno, empezamos por aquí. ¿Cómo te llamas? Eh, José. cuál es tu en el grupo? Yo soy el cantante. ¿Eres el cantante? Sí. ¿Y eres el pues mira, él es mi guitarrista, Andrés Salazar, y él es mi percusionista, Salvador Santiago. Bueno, Contadme un poquito cómo se creó el grupo, ¿Me pues la verdad que el grupo se creó tocando en la calle mucho, sobre todo José y yo, y por afición. Y poquito a poco pues, fuimos metiéndonos un poquito a poco en... Eh, vamos a probar a ver si actuamos, con un poquito de que nos daba siempre vergüenza, pero... He tenido éxito y seguido adelante, ¿no? En ese trayecto pues, conocimos también a mi amigo Salvador. La gente ¿no? lleva también desde los comienzos con nosotros. ¿Cómo, cómo, ensayar, cómo, cómo ensayar a una persona? ¿no? Y llevarse bien. Sobre todo, cuadrarnos, sobre todo cuadrarnos, porque todos somos padres de familia y todo, cada uno tiene su vida, su trabajo, su historia, y es difícil cuadrarnos, pero bueno, siempre intentamos sacar un poquito de tiempo para ver temas nuevos, para cuadrarnos a la hora de tocar, sobre todo compaginarnos, y cuesta, pero lo hacemos. ...un poquito los temas que vamos a escuchar en esta inauguración... ...nosotros solemos hacer eh, cover digamos... ...lo que a la gente le gusta ¿no?... ...que pues, tipo Niña Pastori, El Barrio, Nolasco, Sevillana... ...nosotros hemos hecho de un hobby nuestro... Eh, mmm, ...como un trabajo... ...porque esto fue una afición de... Mmm, ...tres amigos que se llevan muy bien... ...que le encanta la música... ...pues te llamaban para un cumpleaños... Pues, ...te llamaban mucho y decidimos de... Poco. ...porque no lo hacemos trabajo... ...y sacamos un extra... ...y es algo que nos gusta, nos encanta pues... ¿Y dónde podemos seguir?... ...porque hoy estáis aquí, os vamos a escuchar... ...no nos vamos a perder vuestra actuación... Sí. ...pero ¿dónde se puede contratar... ...o dónde os vamos a ver próximamente? Mira, el domingo estamos... ...este domingo... ...día 5 estamos en Francorne, en Marbella... ...sí, eh, por ejemplo el sábado que viene... ...estamos en la sala Duende, en Estepona... ...y así vamos la verdad, dónde nos llaman si os quiera contratar dónde tiene que pues mira también tenemos a. Un, nosotros tenemos a un manager que se llama José Reina sí, José, José, José, José, José, José. <risas> y, y él también pues nos busca mucho trabajillo nos ayuda y todo el tema eh, entonces pues tiene el Gran José de Flamencura o José Reina en cualquiera de los dos ...también nos tienes que decir algo... ...acerca de promocionar también a estos jóvenes... ...que yo creo que no necesitan ni promoción ¿no?... ...porque son muy buenos... ¿eh? ...no, son muy buenos, llevan muchos años también... ...y la verdad que gracias a lo bien que lo hacen y demás... ...no nos falta el trabajo y... y ya te digo, estamos muy bien y muy contentos... ...muchas gracias por atendernos, enhorabuena... Gracias, ...y papá. estamos deseando, vamos a ser gracias, todo oídos, gracias... ...nada, hacemos un temita para todas la la gente de, de San Pedro Alcántara y alrededores... ...muchísimas gracias... Y ...estos fueron nuestros comienzos aquí en San Pedro sobre todo... Bueno, ...fíjate, los míos también, ¿eh? los míos también estamos, aquí, ¿no? ...estamos tocando mucho por la zona... Bueno, ...pues que fiche mucho que está el Teniente ...y seguramente que va a tomar ya datos... ...gracias... ...muchas gracias... la verdad... Que me perdes al espero pero yo no sé vivir si no te tengo ya mi vida. Y es la verdad que quererte más no puedo y que pensarlo me da miedo. Nadie se entere, lo que no contamos, quiero que me ves, que nadie se entere, lo que no amamos, quiero que nunca me ves, a media de La pinta los pintores eh. y yo le decía a ella tengo un miedo que me abandone y yo no sé nunca Llega a mi casa Ya mi mujer no encontré